Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De nuevo aquí en otro formato de estos videos que de repente se nos ocurrió con nuestro amigo Gaby. Me presento a Gabriel, gran amigo, un integrante del grupo de hace muchos años. Y bueno, este formato es compartiendo un mate, compartiendo la vida. ¿Mm? Y como siempre hemos tenido conversaciones muy interesantes con Gaby, como así también como con mucha gente que de repente, bueno, no los podemos invitar aquí a que filmen con nosotros, pero... Sí se me ocurrió para hacerlo más entretenido, más ameno, más natural El hecho de que, bueno... Eh, Tomarnos un, mas, un matecito tome, Nos tomemos un mate y que naturalmente, Gaby, vayan surgiendo los temas sí. Siempre como los hacemos cuando conversamos, ¿no? Pero que esta vez la gente que está detrás de la pantalla, bueno, sea testigo Y, y pueda también eh, aprovechar las cosas que se comparten y se dicen porque bueno, tú también tienes mucho que decir, Gaby. ¿no? Sí, bueno, o sea, muchas veces estamos platicando y las cosas se complementan, ¿no? De dos perspectivas distintas que tenemos, pero lo padre es que podemos comenzar a hablar de cualquier cosa y siempre terminamos elevándolo a un punto mucho más profundo, ¿no? Exacto. Y eso, eso a mí es lo que me interesa porque muchas veces cuando estás en algo, o sea, estás iniciando lo espiritual, uno puede leer las palabras, pero estas palabras no tienen los mismos significados hasta que no hay una vivencia detrás, ¿no? Y como nosotros, bueno, tú has vivido tus cosas, yo he vivido las mías, gracias a, a todo lo que hemos crecido en este tiempo que nos conocemos, cuando hablamos de algo muy cotidiano inmediatamente hace resonancia con cosas más profundas, ¿no? Exacto, porque todo, todo lo que nosotros vivimos a diario, eh, experimentamos, se presentan, se dan eh, tiene una razón de fondo que si tenemos esa visión profunda de la vida podemos entonces captar el mensaje que el universo nos quiere hacer llegar sí. y en todas nuestras pláticas así como las tenemos con la mayoría de las personas cuando, cuando trabajamos con ellas lo que buscamos es captar la enseñanza que el universo que la divinidad, que la energía nos quiere transmitir según el proceso que estemos viviendo Y tómate el mate, ah, no me lo dejes Si no, van a creer que es pura conversación sin mate Que es de, de utilería Que es de utilería, no, no No, está muy rico <risa> ¿Te gusta el mate? Uh -huh. Para la gente que, que, que no conoce de repente este, este tecito Es un té que se toma mucho en Sudamérica Y que eh, Es un solo popote el que se comparte Y se toma Entre varias personas Generalmente nunca solo porque puede llegar a representar algo antihigiénico para los que no están acostumbrados. Pero es un gesto de confianza. Es como fumar la pipa de la paz, ¿no? Que, que Oye, los indios Pero esto, del norte. esto no es pipa de la paz, es matecito. No, esto es un mate. Es un mate y no tiene nada de, de loco ni nada de, de psicodélico no por tiene, ahí. No, Lo más psicodélico en el video va a ser mi camisa. Tú crees. Está <risa> <risa> Y también el micrófono aquí de Buda, ah, bueno, sí. Budita sabrá comprender y entender que lo estamos utilizando para... Es, es una antena. Es una antena. O sea, Estar recibiendo tema. nuestras palabras. <ríe> bueno, muy bien, Gaby. ¿Tú dirás con qué tema quieres que empecemos? Mira, yo estaba pensando hace rato que venía en el carro. Me estaba acordando de cuando uno empieza a buscar estos temas, ¿no? Sobre, sobre el despertar. Yo creo que... Todas las personas que están como en un camino espiritual tienen eh, pues sus historias así muy particulares. Pero es. este me llama mucho la atención que cuando uno se acerca está completamente a ciegas, ¿no? Y simplemente son pequeñas palabras o situaciones que van conectando con uno, con una realidad que ni siquiera es la que... ...ha vivido durante su vida cotidiana... ...sino que le resuena... ¿no? ...le hace resonancia... ...y yo me acuerdo mucho que... ...cuando empecé a leer de alquimia... ...lo poquito que llegué a leer... ...yo primero me fui a la definición de Google... ¿no? ...y en Google te dice... ...no, es, es una ciencia perdida... ...que es, de ahí salió la química... ...salieron todas las ciencias... Ya, ...una protociencia... Si sí. mm. ...algo que, que, ya, que ya fue... y y luego lees en otro lado, ¿no? Y te encuentras como de que no, pues los alquimistas que querían transformar el plomo en oro y, y, y. te lo empiezan a vender primero así vas viendo como todas las estrellitas y las fantasías. De. Pues de que son cuentos de hadas, ¿no? Te lo, te lo plantean así la materia. Y de repente hasta te compras dos que tres libros y. <ríe> en los libros te explican cómo hacer oro. Pero yo sí si es que. Eh, cuando lo busques que yo sí si es que no me interesa que sea plomo o que sea oro, pero tal vez en el proceso en el que ellos hacían eso, uno pueda también hacer eso con uno Muy mismo. ¿no? Bueno, el tema es la alquimia, entonces, y para aquellos que son seguidores de nuestro canal, habrán visto que hemos hecho una serie de videos que hacían referencia al mutus liber, en donde revelamos aquellas cosas de las cuales hemos descubierto y hemos trabajado. Con la idea y con la intención de fomentar esta ciencia eh, tan maravillosa, tan fantástica Que la gente conozca, se pregunte, explore Y no se quede con la definición de Wikipedia, ¿no? Que es una protociencia o, o... Que carece la... de vivencia Y que carece que carencia de vivencia, ¿así no, dice? Pues, es... No, o sea, la, la versión de Google... Para, carece de vivencia, simplemente están señalando pero no lo han vivido, ni lo han buscado ni probado Mira, si llegamos a la alquimia no por eh, la ambición de conseguir el oro físico y el oro material entonces es porque realmente podemos llegar a ser nosotros verdaderos alquimistas okay. aquel que se acerca por cuestiones o por fines materiales entonces de seguro no va a comprender, no va a entender y nada se le va a revelar a esa persona. Pero si almas sinceras, buscadoras, de repente sin entender, sin comprender, porque la alquimia, si uno lee un libro de alquimia, jamás va a entender nada en no. una primera lectura. Pero si sentimos ese llamado, algo nos resuena, nuestra alma vibra, vemos esos dibujos, escuchamos esas palabras... Y no podemos dejar de sentirnos atraídos, sin ningún lugar a duda, en experiencias pasadas, en vidas pasadas, hemos tenido ya cierta historia con este, este camino de avance, de crecimiento. Y entonces, claro, ahora depende de nosotros el hecho de que nos metamos de lleno y... Sigamos los procesos de la alquimia como justamente necesitamos nosotros vivir y alcanzar para realmente descubrirla. Y es la limpieza, la sublimación, la transmutación del alma, todo un proceso que comienza con una intención y que continúa con la práctica, y que continúa con la perseverancia, con la insistencia, no dejándose de caer o no dejándose decepcionar por los primeros fracasos que se pueda llegar a tener. La alquimia solo se le revela a aquel que es perseverante. Y si eres perseverante y tus intenciones son nobles y puras, entonces la alquimia, eres digno de la alquimia y la alquimia se te va a mostrar. ¿Sí? Pues... El mate se pasa cuando se termina. Ah, ok. <risa> gracias. Oye. No, no me digas gracias. No, pues estoy aprendiendo también del proceso del mate. <risa> bueno, eso es. O sea, a grandes rasgos, ¿no? Eh, yo creo que. A mí me gustaría compartir un poquito. Cómo fue para mí. Pues ir viendo todo este proceso desde que llegué aquí. Y, y comencé a platicar contigo y todo eso Y empezamos a ver Bueno, empezó a haber una lectura distinta de, de la vida no Más allá de que fueran estas señales Uno se vuelve más receptivo Según como dicen los textos no O sea, recuerdo que lo primero que hubo que hacer Fue esto de recoger pasos Exacto. Recoger pasos que es eh, pues puede como puede, puede estar ya escrito en un libro así tal cual como recoger pasos pero lo que vino a significar para mí fue volver a todos esos sitios donde había dejado eh, cierto desorden ciertos conflictos con, con las personas donde había dejado como mal cerrada la puerta ¿no? como que había entrado a una habitación había desordenado y me había ido entonces este, recuerdo que uh... sí, porque no podemos nosotros dejar esa energía dispersa uh -huh. si hemos de tener la intención de eh, comenzar un camino espiritual de las primeras cosas que hay que realizar es del hecho de empezar a recoger la energía que hemos dejado en ese pasado nuestro hay muchos círculos que están abiertos y esos círculos abiertos si queremos aspirar a alcanzar niveles de conciencia superior y por supuesto niveles de vivencia superior porque están relacionados cuando hablamos de avanzar espiritualmente, cuando hablamos de elevar la conciencia también estamos hablando de vivir una vida mucho más plena mucho más llena de, de abundancia, de, de, de felicidad de, de, de, de todo aquello que necesitamos para ser llenados para ser completados. Entonces, recoger los pasos es lo primero que nosotros debemos de hacer. Preguntarse cada uno de nosotros cuáles son las situaciones inconclusas, cuáles son las experiencias o, o realidades que nos quedan pendientes, eh, es lo primero que debemos de trabajar. Y a veces puede ser muy difícil, muy doloroso, sí. ¿no, David? Bueno, sí. O sea, ahora que mencionas esto de los círculos, ¿no? Eh, estos círculos, estos ciclos de, lo, de los que estamos hablando, están relacionados con los chakras del cuerpo. Ah, muy bien. O sea, que si por ejemplo yo puedo tener un corazón desarrollado, pero tengo todavía un cierto karma que vivir en, en un primer chakra, estos chakras serían cada una de esas realidades en las que se vive. Bueno, hay diferentes tipos de situaciones que hemos dejado en nuestro pasado, que ha dejado abierto, ha dejado expuesto, no concluido e inclusive lastimado y herido cualquiera de los centros, cualquiera de los chakras que existen, dependiendo de, de qué se trató ese círculo que no se cerró. Okay. Si es a nivel material, si es a nivel emocional, si es a nivel de falta de autoestima, si es a nivel de amor, si es a nivel mental. Bueno, cada uno de los centros y de los chakras ya sabemos todos aquí que rige cada aspecto. Uh -huh. Y dependiendo de aquello que hemos dejado abierto en nuestro pasado, lo vemos reflejado en cada uno de los centros que por supuesto tenemos en la parte central de nuestro cuerpo. Y entonces esos chakras no pueden sanearse, no pueden limpiarse, no pueden desarrollarse. O equilibrarse. Y equilibrarse, claro, si es que no es atendida esa situación que quedó pendiente. Y fíjate, es por eso que nosotros estamos atados a la, al samsara, a la rueda de encarnación permanente, constante, casi infinita. Porque vida tras vida venimos a este mundo y nos vamos peor que como llegamos. Con muchos más desaciertos, con muchos más desequilibrios en cada uno de los centros. Entonces se nos obliga a encarnar para que a ver si despertamos un poquito en esa avenida. y entonces eh, cerramos esos pendientes, ¿no? esos círculos, esos karmas. Y esos karmas... Eh... ¿Se viven forzosamente con experiencias o hay alguna otra manera de evitar vivir esas situaciones? Si bien la experiencia al final de cuentas es todo el aprendizaje, ¿no? ¿Pero hay alguna otra forma de evitar eso? Sí. Buena pregunta. La mayoría de, de los pendientes que nosotros tenemos casi forzosamente necesitamos de vivir materialmente esa experiencia. Porque para que los, todos los elementos se reúnan y poder ejercer una verdadera, eh, un verdadero cierre de ese ciclo, eh, sí, no queda otra más que vivirlo. Pero no siempre es así. Hay almas que aprenden de la experiencia ajena. Hay almas que de repente tienen esos despertares, esos esas eurecas. ¿sí? Ese, esa conciencia que desciende a veces por gracia divina también y ya no mérito? necesita algún mérito uh -huh. claro que, que por tanto pedir perseverar e insistir se le da a la persona entonces la persona sin vivir se libera de ese karma cierra ese ciclo y eso es maravilloso ¿cómo sabemos que estamos viviendo un hecho kármico en nuestras vidas? o sea, ¿cómo se puede ver eh, eh, sobre qué estamos trabajando cuando estamos en medio de una situación kármica uh -huh. bueno eso no es difícil de darse cuenta ¿no? aunque la gente la mayoría no lo sabe por eso la pregunta sí. sigue siendo muy buena pero un hecho kármico tiene características de ser kármico ya que nos está haciendo salir del centro nos está haciendo sí. sufrir nos está desequilibrando, nos está perturbando mental, emocional o inclusive hasta materialmente lo que estamos transitando. ¿Sí? Eso es un hecho kármico. Si tú no vives en plenitud, lleno de paz, si tú no vives en relajación, entonces estás viviendo el karma. Claro que estamos hablando casi de, de la totalidad de, de la población mundial. Sí. Por eso se dice, Gaby, discúlpame que, que, que te interrumpa, de que si encarnamos... Es porque tenemos karma. Si encarnamos, los maestros dicen este, y este es el cuerpo del delito. No podemos descender a, a la tercera dimensión si no tenemos hechos kármicos. Entonces venimos y lo comenzamos a vivir desde el principio, saliendo de la panza de la madre es algo muy traumático, muy doloroso para el bebé. Okay. Estar en un ambiente todo aclimatado, todo calentito, cobijado. Y de repente, órale. Y de repente... Entonces venimos al mundo y lo primero que hacemos es llorar. Ojalá viniéramos al mundo y riéramos. Desde que... Eh, si, si llegara a suceder eso, que viniéramos al mundo y empezamos a reír, entonces este mundo ya sería no un mundo kármico ¿sí? lo más seguro sería un mundo de cuarta dimensión donde eh, el progreso casi estaría asegurado para cada una de las almas que, que encarnáramos en este planetito ¿sí Gaby? ¿qué más? la última pregunta para ir no haciendo tan largo este video y, y despedirnos hasta la, la próxima Filmación que me parece estupendo, ¿no? Sí, está, hacer esto? está muy rica la dinámica porque, te digo, nos explayamos. Sí, podemos compartir muchas cosas con, con todos los televidentes ahí de, de nuestro canal de YouTube, Manifestación Mística. ¿Estás suscrito ahí? Sí, claro ah, que bueno. sí. Y ustedes también, ¿eh? Suscríbanse si ven por primera vez este video. En, en los videos, por lo general, hay como una descripción un poco más profunda de casi todos los temas que estuvimos tocando, no sí. casi es una descripción por video. Este, bueno, como última pregunta te diría, ¿qué fue lo que a ti te impulsó no a, a hablar de esto, a abrirte a las personas, a, a compartir tu experiencia? Bueno, mientras tomamos un mate, retomamos la vida, y mientras eh, estamos certificando que estamos en México no sé si escuchan la musiquita mexicana de fondo ah, te voy a dar respuesta a que si estamos aquí difundiendo todo esto es porque el universo nos puso en este sitio, en este lugar y, y nos dio todas las herramientas personas como tú, personas como Ricardo porque yo nunca podría estar eh, grabando, subiendo editando y hacer todas las cosas fantásticas que ustedes hacen y claro, cuando las condiciones se dan, las herramientas se ponen frente a uno sin tener la intención, entonces, ¿cómo no hacerlo? Corresponde, eso viene desde arriba. Y es verdad que a veces tenemos resistencia todos nosotros a, a dar ese paso. Porque hay miedos, limitaciones, inseguridades, dudas, pero todos esos elementos no corresponden a esa esfera de plano superior. Entonces, debemos de aventarnos, debemos... De, de liberarnos de esas cadenas y ejercer la voluntad divina. Y esto, el que estemos aquí platicando, es porque la divinidad sí lo quiso. Y el que estén ustedes escuchando, siguiéndonos, es porque la divinidad sí también lo quiere. Así que muchísimas gracias por seguirnos. Y Gaby, muchísimas gracias y hasta sí. el próximo video, porque yo creo que va a haber muchos. ¿eh? Ojalá haya más. Bueno, bye bye, nos vemos y un abrazo a todos.